Señorita Alma Hermosa. Quedo sin palabras por ti. Pues puedo Si solo pienso en ti. Mi mamá tiene toda la documentación referente a la prueba que me hice en el laboratorio. Ahí la, la puedes ver. ¿Estás bien? Sí, Luna. Perdón, perdón. Sí, Alma. Solo que, que te pareces tanto a ella. ¿Estás segura que no eres su madre? <risa> salitas por aquí, porque yo no. Solo soy una abogada que busca justicia para quienes se les ha negado y condenado. Mira, León, yo quiero ayudarte. Quiero que recuperes tu libertad y sobre todo que vuelvas a estar con tu hija. Voy a ver a tu mamá para pedirle los documentos y hacer el estudio de tu caso. Y cuando tenga la defensa, volveré para planteártela. Me parece muy bien. Y discúlpame si te incomodé nuevamente. No, tranquilo, no pasa nada. Yo quiero dejarte en claro que desde ya trabajaré en la posibilidad de cambiar la prisión efectiva por arresto domiciliario. en serio? Eso me parece estupendo. Ahora sí estoy seguro que eres un ángel. León, León, León Me haces reír Algún día me gustaría ver si realmente me parezco tanto a la mamá de tu hija Cuando vayas a mi casa, le vas a decir a mi mamá que te muestre la foto Que tengo en mi mesa de noche Y luego me comentas si te pareces o no La próxima vez que nos veamos, ¿qué te parece? Ok, bueno, ya me tengo que ir Fue un gusto conocerte, León Y felicitaciones por tus éxitos musicales Debo confesar que había escuchado tus canciones Pero no sabía qué tipo de persona eras Ahora que te conozco un poco, me doy cuenta de por qué tus canciones son tan sentidas Cada canción es una parte de mi ser Tienes un gran corazón, Leo Y eso se siente desde el primer acorde de tu voz ¿Qué dijiste? Que el corazón sensible que tienes, se siente desde el primer acorde de tu voz <tose> Gracias por venir hasta aquí <tose> Adiós, Leo Si te gustó el resumen y avance de Luz de Luna, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones.